Hace poco, fui a visitar a mi primo en Estados Unidos, en una ciudad cerca de Seattle, Washington. La zona es famosa por estar rodeada de grandes bosques y caminos donde la gente le gusta acampar. Mi primo me llevó a acampar con él y nos acompañaron otros amigos. Todo iba muy bien y llegamos a la zona donde íbamos a pasar la noche. Mi primo y sus amigos empezaron a construir el campamento y la noche estaba por caer. Entre ellos bromeaban con que saldría Slenderman o hablaban de las historias del Hombre Cabra. Yo no hice mucho caso porque me sugestionó fácilmente. Ya en la noche nos pusimos a cocinar malvaviscos y a platicar sobre nuestras vidas. Uno de ellos me preguntó que si había visto las estrellas desde el bosque y yo le respondí que no. Me dijo que tenía que verlo, que el cielo en el bosque está muy limpio y es un espectáculo, pero teníamos que subir una colina donde no hubiera tantos árboles. Mi primo se negó un poco, porque decía que el bosque estaba muy oscuro, pero sus amigos me convencieron. Me dieron un radio y una lámpara para que en caso de que me perdiera, ellos me pudieran encontrar. Ellos decían que perderse aquí era muy difícil porque esta zona era frecuentada por muchas personas. La idea no me parecía porque yo soy una persona que creo en lo paranormal y caminar por el medio del bosque me llenaba la cabeza de ideas. Las cuatro empezamos a caminar cuando el radio de uno de los amigos de mi primo se encendió. Escuchamos estática. Todos saltamos del susto, pero seguimos caminando. Aún recuerdo que mi primo me dijo, ya casi llegamos, como 10 minutos más. Después de eso escuchamos el sonido de una lechuza a lo lejos del bosque. Todas esas historias de terror empezaron a invadir mi mente. Le pregunté a mi primo que si ya estábamos cerca y él me dijo que sí. Yo juraba que el bosque se ponía más denso y la luz de la lámpara alumbraba menos. Otra vez todos escuchamos el sonido de la lechuza, pero esta vez fue más cerca. En eso, una lechuza se aparó en una rama enfrente de nosotros. Mi primo y sus amigos se quedaron igual de callados que yo. La lechuza no se movía, pero yo sentía que se me quedaba viendo con sus... Grandes ojos negros Que resaltaban en sus plumas blancas Mi primo nos dijo No pasa nada Nada más no la molesten Vámonos ya Todos empezamos nuestro camino otra vez Pero la lechuza empezó a volar hacia mí Yo corrí con mucho miedo Mientras todos gritaban que me detuviera Que no corriera hacia el bosque Pero la lechuza estaba detrás de mí estaba gritando como loco cuando me di cuenta de que ya no nada me seguía y me detuve. No había ni un sonido en ese espacio. Todo estaba muy silencioso. Tomé el radio y le hablé a mi primo, pero nadie contestó, solo estática. Busqué mi lámpara que estaba colgando de mi pantalón y apunté hacia delante de mí. Lo primero que vi cuando encendí la luz fue a la lechuza. Traté de espantarla pero no se iba. Solo se quedaba ahí, quieta. Empecé a gritar el nombre de mi primo y el de sus amigos, pero no respondían. Volví a tratar con el radio, pero nadie contestó. Empecé a caminar de espaldas sin dejar de ver a la lechuza. Cuando vi que no me siguió, corrí lo más rápido que pude en la dirección de la cual yo creía haber venido. Corrí hasta que los pulmones me quemaban me detuve y vi que delante de mí estaba la misma lechuza. Me fui corriendo a paso más lento, pero en el camino escuchaba los sonidos de varias lechuzas. No quería voltear hacia atrás. Yo ya estaba muy desesperado. Agarré el rayo y le hablé a mi primo. Me detuve a agarrar aire. Cuando levanté la mirada, vi que estaba rodeado por cinco lechuzas y mi primo no me contestaba. Me quedé helado. Por fin escuché algo a través del radio. Era mi primo, que estaba preguntando dónde estaba, que no me moviera. que ellos me encontrarían? Traté de comunicarme con él, pero él no me escuchaba, solo pude escuchar su voz. Una por una las lechuzas empezaron a aletear sus alas. En ese mismo momento, mi primo llegó junto con sus amigos y me preguntó si todo estaba bien luego todos voltearon a ver a las lechuzas. Mi primo me tomó del brazo... ...y nos fuimos caminando lentamente. Fuimos a ver la zona del bosque en la que queríamos ir en un principio. Nos fuimos a dormir... ...pero la tranquilidad no regresó esa noche. Desde la casa de campaña... ...podía ver las lechuzas paradas sobre las ramas de los árboles donde pasaron toda la noche. Dormimos como pudimos y en la mañana nos fuimos. No vimos alas lechuzas, pero nunca podré olvidar sus ojos negros. Se despide de ustedes su narrador de Lamento de la Medianoche. Por favor, no olviden suscribirse al canal para seguir escuchando nuevos relatos, nuevas historias,